Saludos cordiales y el día de hoy te voy a enseñar a crear este tipo de efectos con la herramienta de mover activa y la fotografía abierta desde una esquina vas a arrastrar, clic y arrastrar hasta abrir el nuevo documento y vamos a soltar la imagen en el panel de capas vamos a reducir la imagen para mover la fotografía y darle la posición final y a lo mejor ampliarle o reducirle de tamaño vamos a revisar otra vez la opacidad al 100% como tiene un fondo uniforme yo te recomiendo que te vayas al menú selección y pongas seleccionar sujeto vamos a esperar que photoshop cree una selección por nosotros en este momento te recomiendo que investigues y explores por toda la imagen para ver si esa selección está bien, nos damos cuenta que no lo está por lo que te recomiendo que trabajes con la herramienta de lazo poligonal y con shift click alrededor de la imagen para añadir selección en este momento vamos a explorar toda la imagen para corregir esas zonas donde esté haciendo falta una selección Para trabajar de una manera correcta la selección, con Shift-Click vas a añadir selección y con Add-Click vas a restar selección. Este proceso te puede demorar algunos minutos. Todo depende mucho de la experiencia que tengas manejando Adobe Photoshop. El siguiente paso es trabajar de manera directa en el panel de capas. Vamos a crear una máscara de capa. La máscara de capa que se ha creado la vamos a arrastrar hacia el tacho de la basura y ahora vamos a aplicar el efecto en la capa de texto vamos a presionar control click sin embargo debes estar trabajando en la capa 2 si en este momento yo presiono por ejemplo la máscara de capa este es el efecto que no quiero crear voy a poner control z por lo que tengo que invertir la selección y ahora sí voy a trabajar con la máscara de capa esto es lo que estamos buscando ahora se nos viene la magia ¿Qué vamos a hacer en este momento vamos a presionar la tecla b en el teclado para activar la herramienta del pincel y vamos a borrar sobre la máscara de capa vamos a dar un clic aquí vamos a empezar a trabajar con el pincel si no nos está pintando con el color negro control z vamos a poner x para trabajar con el color blanco por delante y ahora sí vamos a pintar sobre la máscara de capa esto es muy importante porque estás protegiendo totalmente la imagen pero estás borrando las zonas que no necesitas. Este efecto te está quedando súper bueno. Vamos en la parte superior, ahora en la parte de la cabeza, la vamos a simplemente visualizar con clic y arrastrar. Para agrandar el pincel, te recomiendo que también lo puedas trabajar en la parte superior. Ahora, lo que tenemos que hacer en este momento es trabajar con mucho cuidado y mucha delicadeza la parte de la cabeza porque queremos esta parte que está acá en este momento me voy a centrar en los brazos y hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar esta parte que está aquí voy a cometer un, un error a propósito entre comillas a propósito porque si te pasaste como lo hiciste aquí vamos a invertir el color vamos a achicar un poco más el pincel y lo vamos a recuperar simplemente con clic y arrastrar muy bien, te quedó perfecto. Ahora vamos a invertir con la tecla X y vamos a seguir trabajando esta parte del de cuerpo. Este proceso también nos puede demorar algunos minutos, pero si no conocías estos secretos, ahora sí ya los tienes muy presentes. Te invito a suscribirte a este canal, activa la campanita, déjanos un comentario, una manita arriba y te espero en el siguiente video.